Pero la, la gente de derecha, la nueva derecha que hace está igual, está inspirada, es más progresista, está alejada de los conservadores, no, afortunadamente la gente derecha de acá porque es como la trampa mortal que tiene la derecha que hace es, que esté asociada a Pinochet, entonces cualquier pueblo de izquierda. Sí, y lo que me pasa yo en las discusiones que he visto, porque yo he visto eh, discusiones de... Yo, yo he comprado libros de Kaiser y libros de Mayor. No. ¿sí? Y yo he visto discutir a estos huevos, en, en colegios privados, la nueva derecha, no tiene esa aplicación y están mucho más preparados como era antiguamente hace 10, 15 años, casi como era eh, hablar con los surdos, Los te hablaban así, te sacaban los mamotretos de izquierda, casi, y bueno, podrían decir no, porque dos jóvenes era tan preparado que te cagaba. Sí, pues. Y ahora yo veo a la izquierda menos preparada que antes. Y sí, puede que ser, es un buen más punto. Ahora sí, hay, hay un punto sí que me pasa, que me molesta un poco de la derecha es que los que son un poco más no extremos, porque el extremo ya es una parte armada, ¿cachai? Eh, Pero los que son como más eh, más tirados como a la derecha, ya pongamos el extremo, eh, me molesta porque a veces eh, dicen cosas que no son, entonces qué hace que hace que el movimiento verdad, pierda sí, credibilidad. Sí, pues, de hecho, ese, entonces, ese es el gran empiezan problema. A, ¿sí? Empiezan a decir weas, ¿sí? empiezan a decir weas que no son, ¿cachai? ¿sí? Que no son, entonces, ¿qué pasa? Que hasta a mí, yo nunca he sido un weón que se compre biología, ¿sí? pero pero me molesta un poco, pero es igual, tengo claramente de izquierda no soy. ¿sí? pero tampoco me pierdo. ¿sí? Entonces, no, ¿No me pierdo, me gusta ¿sí? Sí, lo que pasa es que hay gente que se, se pierde, por, por la izquierda cae esa cara, están viendo que la están cagando y se meten, y se meten, y se meten por, por Uy, una ideología culiada que en realidad. A mí, un profesor de geopolítica me dijo que las ideologías son para dominar, corta. Nada más que, Sí, pues, porque porque el mundo es, se trata de. Igual eso, que, un sí, pues entonces, el golpe se la compra mucho, amigo. <ríe> uh, informe, lea. Claro. <ríe> Menos Sí, y, por ahora salgamos de este bosque político dale <risa> dale hacer, sí por... también porque sí porque hablar de, de la balada igual yo, claro sí. de aquí también lo, lo último lo último que también que para cerrar un poquito el, el, el, el, bueno de, es que sí sí lo sabéis lo que pasa en Chile es que claro, está eh, que la derecha nos ha dado el ancho, creo yo en todo este proceso Julián no daba no no eh ya esto te ah, lo digo viejo, los viejos no no eh, la derecha completa la derecha completa en este concepto de rechazo y de rechazar y de toda la mierda y de toda la weá y, y de no proponer cachai porque hasta el momento la la derecha propositiva es muy chiquitita muy chiquitita es que la, derecha la, derecha, la, derecha, la nueva derecha, la nueva derecha todavía no se hace escuchar, están todavía los viejos culiados que por eso, han sí, ligados, bueno, que, es, que es, perdieron es todo, es que han no sí, de miedo. algunos son viejos pero hay algunos que son muy jóvenes y que no me, y que claro, estoy viendo si estoy hablando justamente de cuéntutos de los representantes de la nueva derecha como acerca, como el eh, como bueno este loco de Felipe Kass, que, que sigue siendo como un político joven pero no, sigue siendo ¿Cachai? No, pero no, no, por ahí no va la ¿Cachai? cosa. Y tampoco Charper. Ellos son... son. Charper el Charpe Charpe el... Charpe es un buen ejemplo. Charper No, Chalper No, no, no, no, no, no, no. Char no pertenece a la derecha. ¿Sabes cuál es el problema de la derecha? Que tú decís, ya, ¿en qué se basa la derecha? Charme la derecha. ¡Ay, qué! Es eh, que me gusta, no sé, y ahí hay pues, que ver todo Claro. ¿cómo? No saben defender, no, no tienen, eh, los huevos están ligados por puras hueá conservadores, no, no tienen ni idea de nada, por eso que están como están. Carper es como un viejo chico de la derecha. se puede decir eh, es, sí, sí, sí, sí, sí, es como un cita con Sí, sí, es como un alma vieja. A mí, Carper, sí, a, sí, sí. a mí no me identifica, eh, Francisco Rego eh, anda bastante bien sabe defender bastante lo que son los puntos de la derecha. Sí. Okay. Que no es eh, asesinar gente comunista que come huevos todas las caricaturas están fuera a mí, a mí yo eh, sí dale pero está bien de eso? ¿Qué decir sí dale de hecho es, último ya de hecho hay otro programa ese otro programa ver, sí sí luego <risa> te paseo luego te sí no está bien está bien lo que lo que trataba de cerrar era que la política uno de los grandes problemas de la derecha de todo este proceso es que no ha dado lancha han sido personajes y los grandes referentes ha sido muy palpico ¿cachai? y se han basado lo grande referente de, de, de, de la derecha hoy es Tere Marinovich, oh, bueno, que no, bueno, o sea, es que... No, hay, no, Tere, no, no, a, no, no referente a la derecha. Ah, mío, no, no de la, la, la derecha antigua, de los, de los no, viejos, no de los nuevos. Yo no, mira, tendría que averiguar un poco más sobre qué significa la derecha nueva a la que tú te refieres. Porque, claro, pues, yo, yo me refiero a los rostros que hoy, sin importar su edad, están representando la derecha. Están representando el pensamiento de derecha del rechazo, digamos. Y en eso entra no, la sí, Teria Marinovich, en no. eso entra en todos los nuevos. Sí, no, se te caso, están... se te pero filo, creo sí, que no están dando el ancho, no, no, y no están, y nos están dando el ancho mal, mal, así. Pero de hecho, mal. de hecho, la derecha cuando dijo, de hecho, cuando la derecha dijo que apoyaba el rechazo, la aprofundió. <risa> sí, pues, exactamente. Se tendrían que quedar sí. callados, pues, bueno. Se tendrían que quedar callados. Sí, sí, sí, sí. sí. Sí, bueno, Hay mucha pues, gente que está caliente con la weá que está ahí, sí. pero ellos estratégicamente se tenían que quedar callados porque esta porque derecha el, que está... La semana, sí. sí, pues. Se a ese, que bueno, a eso callado. me refiero, a eso me refiero, ¿eh? como, en realidad a, a la derecha muerta, a eso me refiero yo. Tendría que, como, como repito, tendría que haber igual más lo que tú te refieres como derecha joven, o la nueva derecha, ahí porque estoy un poco descontextualizado con esto, pero déjeme sí, no, hablar de la, la derecha... Realidad, a la la derecha joven es más que nada la, la derecha libertaria, que es progresista de su forma de vivir que respeta, tiene un respeto por la, por a diferencia que los conservadores observadores, ¿cachai? que el conservador te dice yo no apruebo el matrimonio, entre eh, homosexuales a mí, Yo he conocido muchas lesbianas homosexuales, ¿cachai? que tienen hijos, he estado con ellos y yo siento que las la lesbianas, los homosexuales, sí, todos bueno. pueden perfectamente criar Sí, pues, pero pero conservador te dice que no, ¿po? Claro, pero okay. a, pero recuerda también que pero eso no sabe nada. Recuerda también que igual Evópoli con Felipe Cast, que es un viejo culo de mierda. Pero amigo, era, Evópolis, Evópolis pero, zona odística. pero eso, pues. <risa> pero Evópoli en alguna vez, en algún momento antes del estallido representó a esta derecha buena onda. Que tenían un gay dentro del consejo, tenían un gay loco. La derecha y que decían, en piña re, Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Y representaba a esta derecha. ¿sabes? Después se perdieron y ahora son los viejos culiados todos. Pero también eh, había un referente. Y ya hablemos de esta huella.